de la difícil situación económica en el país y en cada familia, hay espíritu navideño aquí en la familia Solís Chacón para conversar sobre cómo se presupuestan luego de conocer este estudio de la Universidad Nacional de menos ingresos en los hogares costarricenses. Ahora sí, doña Zrubi, cuénteme cómo se presupuestan ustedes una familia tradicional de cuatro personas. Ajá. Bueno, nosotros... Funcionamos así. Eh, los pagos son por quincena, ¿verdad? Eh, entonces, lo que hacemos es que en el, la primera quincena pagamos lo que es el carro, eh, en la segunda quincena se paga la casa, en la segunda quincena paga, compramos la comida y gastos como eh, luz, agua, internet. este Se sabe que los impuestos municipales son cada tres meses, entonces ahí vamos haciendo el... ahí nos vamos acomodando, ¿verdad?, pero sí, básicamente sería eso, los gastos que tenemos los vamos sacando quincenal y mensualmente. Don Estejan, difícil en un país o en una situación en la que ahora hay menos ingresos en los hogares. ¿Es el caso de ustedes? ¿Les ha pasado en los últimos años o meses? Sí, claro. ...por supuesto, cuando o sea, cada aumento... ...por ejemplo ayer subió el combustible... ...ya es eh, para, digamos, para trabajar y no es un secreto... ...aquí en Costa Rica es un poco difícil... ...la, la movilización ya por tantos carros, por todo esto... ...y se ve afectado uno en los bolsillos... ...porque hay que sacar más de donde no hay... ...por qué, porque sube la electricidad, sube el teléfono... ...sube todo y nosotros estamos con el mismo salario... ...entonces qué es lo que sucede, que vienen... ...que, que hay que tomar de donde no hay... Esta es la realidad de muchos hogares costarricenses de clase media que sufrieron una baja en sus ingresos. Un informe de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional revela una disminución de hasta 75 mil colones mensuales en el presupuesto de esas familias. Encontramos que los ingresos crecen muy poquito y la inflación crece en mayor medida. Esto da como resultado que el ingreso real de los hogares se reduce. ¿Qué significa? Que hoy puedo comprar una menor cantidad de bienes y servicios que las que compraba hace un año. ¿verdad? Entonces, esto significa que no solamente se suma el problema de endeudamiento de los hogares, sino que también su ingreso real viene bajando y esto limita también su capacidad de consumo. Ante este panorama, la salida de muchos es el endeudamiento. Lo que usamos es la tarjeta de crédito. Eh, se sabe que los bancos ahora a todos nos dan tarjetas de crédito y están ofreciendo y todo esto y, y es bonito. La verdad que es bonito tener por lo menos un respaldo de que usted dice, bueno, voy a comprar un televisor y, y ahí tengo el dinero. Pero mentira, no es tuyo, ¿verdad? Porque, tienes, porque lo tienes que pagar. Ahora es mucho más difícil. Eh, ¿Usted entiende esto de la situación económica o tal vez en algún momento ha querido un gustito y le ha costado entender que a, que a papá y a mamá les cuesta sacar ese dinerito? Sí, claro, sí lo entiendo porque sé lo que ellos pagan cuando no tenemos dinero. Uh -huh. Entonces, en algún momento se puso así y me dijo quisquillo, sí, yo, ¿por qué no tuvo algo? Sí, algunas veces. Como que no pudo tener. Como compras de los videojuegos online <risa> o cosas de ropa y esas cosas. Claro. ¿Y Esteban qué, qué no ha tenido, que tal vez ha querido? Pero hay que, hay que ajustarse un poquitito al bolsillo de papá y mamá. Lo mismo que Eric. Lo mismo, videojuegos. Sí, más que todo, compras online. que sí, Es lo que a ellos les les gusta, ¿verdad? Para los expertos, urge dinamizar la economía para generar más empleos y que con ello aumenten los ingresos en los hogares, informó Dilana Araya para Noticias Telediario.